Kenji soy Okoye. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Okoi Kenji. Es un placer enviar un saludo a través de este medio a todo el equipo de Omega Pro. En japonés se dice Kanbatikura Sai. Traduce ánimo, por favor. Siempre adelante. Venga, Omega Pro, vamos con